Bien, Seguramente este evento aporta es una especie de imagen de cómo hemos avanzado en, el, en las administraciones españolas en cuanto a la organización de la información del sector público. Yo estuve la primera en 2009, hace cuatro años, y entonces teníamos una guía y ningún portal abierto. En 2010 llegó el primer portal que era Open Data Euskadi, el portal vasco. En 2011 ya teníamos cierta riqueza de portales y ahora habréis visto que en 2012 empiezan a dar debates interesantes. Porque bueno, por fin hay bastantes iniciativas y hay bastantes datos. Con lo cual, lo primero que hay que decir es que, bueno, llevamos un avance positivo y en relación con Europa, yo diría que mejor que la media. Ahora bien, si preguntáis por mi posición particular de cómo creo que estamos, creo que estamos todavía en muy lejos de lo que deberíamos estar que vamos despacio. Hay que pensar que en el 98 se publicó el libro verde de la Unión Europea, de la Comisión Europea, en 2003 la ley la directiva europea que aún rige, en 2007 la ley y en diferencia llevamos ya más de 10 años dando la vuelta a este tema y todavía hoy un reutilizador tiene muy poca materia prima con la que trabajar, muy poca, muy poco homogeneizada, muy poco armonizada y en general tenemos que, eh, no sé, lo que urge ahora mismo es llegar a un acuerdo de qué datos tenemos que liberar todos y liberarlos masivamente, todas las administraciones. Esta pregunta es especialmente relevante ahora Por siempre hemos dicho que las políticas de Open Data no iban dirigidas al 100% de la población, cuando quieres llegar a gente como mi madre lo que haces es poner un contenido en internet bien hecho, usable, accesible, eh, bien explicado, fácil de entender, mientras que Open Data está dirigido a esas personas que saben reutilizar. Ahora bien, la, la base, la capa de temas de Infomediarios es muy pequeña a día de hoy y urge ampliarla. Y urge ampliarla yo diría que en dos direcciones, ¿no? Tenemos infomediarios de corte más tecnológico y aquí habrá que introducir en las carreras, en la FP, en los estudios técnicos, habrá que introducir materias de cómo utilizar datos, de cómo hacer infografías, de cómo generar nuevos servicios a partir de datos. Pero además de manera general, para toda la población, tenemos que converger hacia una sociedad del dato, donde todo ciudadano entienda información numérica, no le engañen cuando le proponen informaciones que no tiene una buena base en, en datos y para esto además de, de materia educativa, de, de incluir contenidos educativos, por ejemplo en la ESO o en algún nivel parecido, va a ser importante dar herramientas que faciliten esa consulta a los ciudadanos, con lo cual tenemos que hacer algo intermedio entre el dato crudo del infomediario y, y la web donde explicamos una única historia. Tenemos que dar una entrada a datos que permita que cada ciudadano fácilmente construya su historia.